Yo creo que estos son como nosotros que se han colado Y este, este Y aquella de allí que tiene una cara de traviesa ¿Verdad? Seguro que se ha colado Oye, pues con esas caras A lo mejor les pueden ayudar a gastarle alguna broma Al dentrífico que va a venir ¿Al dentrífico? Sí Y en la parte externa los planetas gaseosos, ¿sí? ¿Gaseosos? ¿Te refieres a gaseosos como los gases que salen Propulsados de mi hermana por la mañana? ¿Oh? Pues bueno todo en el universo está formado de átomos, que son como los legos, que sirven para formarlo todo, ¿sí? El, el más abundante, el que más hay, siempre es el lego de dos, ¿verdad? Bueno, pues ese sería el hidrógeno en el universo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido el sol? Eso ¿Eh? he no. ha sido, ha sido a comprar un poquito, luego te has venido... Vamos, que no entiendo. De los no, de no, no, no. Pues bien, nosotros lo que hacemos con el agua, lo que podemos hacer es soltar, el, quitarle el oxígeno, ¿Eh? ¿sí? Y quedarnos solo con el hidrógeno. Y si cogemos todo el hidrógeno, lo podemos colocar dentro de un globo. Explotemos un globo para que vea lo explosivo que llega a ser. ¡Sí! ¡Sí! ¡Explotar! ¡Explotar! ¡Sí! ¿Lo que levantabas en el blando. ¿Estás preparado? Sí. ¡Es maravilloso! grande, ¿no? Si te lo dejo, ¡No, Estrella, agarra lo que sube. ¿Y ahora hablo del micro. ¿Qué bien se dice, Hola chicos, ¿cómo se lo están pasando los luz. no, ¿No? llegan hasta ustedes no, no. vamos a ver qué pasa cuando toco el tambor ahora y ¡Oh! el tecido fuerte, más fuerte Hoy. hola Uy. ahí, hola, ¡Bravo! un aplauso <risa> vale, vale, vale, vale, vale. Y ahora imagínate que estás en el espacio de verdad donde no hay aire y hazlo todo igual, pero sin sonido. ¿Has visto? No tiene ninguna gracia. Si no le ponemos sonido, resulta muy aburrida. ¡Esto es un rollazo! ¡Me han timado. Pues han estado timando en el cine toda la vida! Luna, tierra... ¿A qué distancia creen que debería colocar una de otro para que se correspondan los tamaños y las distancias? ¿Por ahí, en la escalera. Vamos pasando la Tierra. Marte, Júpiter. No. No, no, no, no, no. Plutón ya no. 1.849 planetas alrededor de otras estrellas. ¡Ay, Alfred! ¿Y me tengo que aprender 1.800 planetas? ¡No! A ver, ya no sé ni por dónde iba. Oye, ¿y esos planetas uh -huh. se descubren con, con los microscopios, no? ¿Cómo dicen los microscopios? Los microscopios. Anemoscopio, Calidoscopio. electroscopio, Patascopio. Laringoscopio. Endoscopio. Piscoloscopio. Miroscopio. Higroscopio. Hermoscopio. ¿Qué utilizamos los astrónomos para observar el cielo, no? Los telescopios. ¡Cállate de mi mano, eh! ¡Ay, tranquilo, y ya verán Egon! ¡Cómo mola! ¡Es que ya queda un espejo! Cada vez son más grandes. Pero no son más grandes. ¿Verdad, Alfred? No, además no había nadie mirando por los telescopios, no era nada científico con lo interesante que es y se van a la cafetería. <risa> pues eh, vamos a ver, miro ¿Quieren hacer de astrónomos durante un momentito? Sí, sí, sí, sí. Pues, sin moverse de, la, de los asientos, vamos a intentar averiguar qué elemento químico tenemos en estas lámparas que hay aquí detrás. ¿Sí? Así que el... ¿Qué pasa, amigo? Nada levanten la mano. Podemos observar el universo con distintos tipos de luz. Hemos visto los rayos ¿sí? Ahora, el luz visible no podemos ver lo que está ocurriendo dentro, pero en infrarrojo sí que podemos. ver a través de, aunque sea transparente en el visible, no me deja ver en el infrarrojo en cambio si yo lo caliento un poquitito podemos ver rápidamente ¿Ven? vamos con una cámara infrarroja y obtenemos esta imagen ¿ven las estrellas rojas que hay ahí dentro? pues esas estrellas rojas son recién nacidas de esa nube de polvo y gas que tenemos ahí en lo visible en infrarrojo y de esa manera utilizando distintos tipos de luz podemos estudiar distintas cosas del universo se me ha acabado el tiempo para dar la charla y, y no me han dejado contar nada de lo que quería. Me han contado muchas cosas. Otra sí. vez, ¿no? Oye, y, ¿y hemos aprendido un montón? Sí, yo sí, he aprendido ah. muchísimo. ¿Oye? Y también he aprendido que la luz es lo que va a la mayor velocidad. Y que dentro de la luz caben muchas cosas. Tantas que, que no sé si cómo caben tantas cosas dentro de la luz. A ver, Álvaro, hemos aprendido o no hemos aprendido? ¡Bravo! Gracias.